Vamos a aprender a navegar por la página Excelencia Clínica del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Esta página reúne en un único sitio web un buscador de los mejores recursos disponibles de información sanitaria basada en la evidencia independiente, destinado a profesionales sanitarios, usuarios y pacientes. Se trata de un metabuscador que accede a más de 25.000 registros. Estas son sus fuentes de información, tanto en castellano como en inglés. También las traduce. En español se nutre de guía salud, que reúne las guías clínicas más importantes en español. Su uso es muy sencillo, ya que se asemeja a los buscadores que todos conocemos. Introduciremos el término a buscar, dolor de espalda, por ejemplo. Le daremos a buscar. Nos saldrán los resultados filtrados por pestañas. Todos los resultados, información para la práctica asistencial, para la gestión sanitaria y la parte más útil para nosotros, la información para los ciudadanos y pacientes. Haremos clic aquí y tendremos la información en español ordenada por fecha. Pues, accederemos y tendremos información revisada y con evidencia pues, del, del término buscado. Podemos utilizar terminología más médica y nos darán los resultados similares. Y también terminología que nosotros podemos utilizar o podemos conocer. Por ejemplo, azúcar en la sangre. El buscador reconocerá que lo que estamos buscando es diabetes y nos dará resultados para ciudadanos y pacientes sobre ese tema. Utilizando la web Excelencia Clínica, nos aseguramos que la información que obtenemos está basada en la evidencia científica. Para búsquedas en salud, Cambia tu buscador de la página de inicio por Excelencia Clínica.